Hola, hola Dani, ¿cómo estás? Te habla Rafael Arrazabal desde Berlín, te tengo una buena noticia, estoy con la orquesta randalera Eso. y te vamos a regalar Rebelión en la Granja. Nos vemos. Así es la cosa, Venga. con Nosotros sabrosura, rebelión. caballero. Nos y los chanchos ya está un partido nuevo que los cochinillos han montado en la caja bota los dedos de peleón en la caja es tu delito